En los vídeos anteriores vimos varias formas de convertir un vector en una matriz. Pues en este vamos a hacer lo contrario. Vamos a tomar una matriz y la vamos a convertir en un vector. Es lo que se llama aplanar una matriz. Y hay muchas formas de hacerlo. Primero lo vamos a hacer con Reshape. Utilizamos Reshape y le decimos que tenga 12 elementos. Aquí nos devuelve un Array. Aquí tenemos la primera fila, a continuación la segunda, etcétera. Sin embargo, sabemos que la matriz no ha cambiado. En A sigue habiendo la matriz. Lo único que ha hecho es devolvernos una copia. Si lo que queremos es que nos cambie directamente la matriz, tenemos que utilizar Reside. Y le decimos que tenga 12 elementos. Aquí no nos ha devuelto nada, sin embargo... En A ya no hay una matriz, hay un vector. Bueno, pues además de estas formas hay otras que también son útiles y que se pueden emplear en arrays de mayor dimensión. Vamos a volver a ejecutar y vamos a ver cómo funciona ravel. Pues cogemos A.Rabel, lo ejecutamos y hace exactamente lo mismo, nos devuelve un vector. Vamos a ver que hay en la matriz, a ver si ha cambiado o no. La matriz original sigue igual. Y ahora vamos a probar cómo funciona el método flatten. Aquí lo tenemos. Lo ejecutamos y hace exactamente lo mismo. Vamos a ver cómo ha quedado la matriz original y vemos que no ha cambiado.